Saltando en el aire, y tirando el brazo Tirando triple como hace canpasso Yo me really, prendiendo un feliz Haciendo lo que me gusta, yo me siento chillin' Saltando en el aire, y tirando el brazo Tirando triple como lo hace canpasso Yo me neo really, prendiendo un feliz Haciendo lo que me gusta, yo me siento chillin' Me siento chillin' quemando la moña, todo está conmigo, yo estoy Y bendecido, dispuesto siempre a los mío para de fotos en la red, pegando por la city, estoy en otro level, yo sigo encendido, solito yo me río, tipo por la calle, sin vista yo me guío, ando por la vida ociendo, siempre con la mía en el mundo volando. Todo quieren verme, solo sigo trabajando. Rebotan la night, ellas siguen flotando. Tengo flores diferentes, todo tipo de gente. Manejando esta esencia, un genero, esencial, hay todo un sentimiento, no género. conciencia, no Saltando en el aire, Estirando tirando el brazo. Tirando triple como hace Canpasso. Yo me really. Prendiendo un feliz, Haciendo lo que me gusta, yo me siento chillin Saltando en el aire, Estirando tirando el brazo. Tirando triple como lo hace Canpasso. Yo me really. En Philly, haciendo lo que me gusta, yo me siento chilly. Gira, gira, la pelota en mi ego Gira, gira, no me creo tan bueno Rima, rima, Soy un busca de este juego Tidam, Tidam, Hey, A nadie le ruego, sigo conmigo Quieren pasarme y yo los bloqueo Yo no pararé de solo nuevo, se maneja, soy mi productor Ha ha ha ha!